Bienvenidos a Tracción, esta es la segunda videollamada que tenemos, estamos aquí experimentando y esta vez tenemos a señor Zambrana desde Barcelona. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, eh, para quien no lo conozca, o bueno, por lo menos, aunque lo conozcan, es este, un honor presentarlo. Es, yo creo, del top 5 de mis rappers favoritos de España del top tres de, en cuanto a producción, junto a, a Griffey, J mayúscula, yo creo que los, o sea, tú eres pues, de los pocos que han hecho, han ido creando una evolución ¿no? en el hip hop español y han dejado su, su marca, o sea, nadie es una como señor Zambrana. Y pues hace ya un mes, me parece, sacaste bisagras, un nuevo EP de regreso a tu a tu AKA original, porque estuviste trabajando, ahorita vamos a hablar de eso, pero estuviste trabajando con otros, otros sobrenombres, con otros sonidos, eh, completamente, ¿no? Entonces regresaste al señor Zambrana con un EP de cinco tracks Exacto. y sus instrumentales. Y vamos a estar platicando de él. Ah, gracias por ponerme en tu top. <risa> eh, no, de es verdad que me... me... Me enorgullece porque yo aquí prácticamente soy un ser anónimo, es decir, me estás diciendo Griffy que es conocido a nivel de España, obviamente, y de Latinoamérica, supongo que también, J mayúscula también es súper conocido. Yo actualmente tengo 560 oyentes mensuales en Spotify, ¿sabes lo que es eso? Eso es nada. Eso es el anonimato, con lo cual... Yo encantado de que, de, que, de que me digas lo que me has dicho y que me des un poquito de visibilidad, que, que siempre lo agradezco. Yo siempre, lo bueno, por lo menos acá lo, lo he hecho cuando Tracción era un programa que se transmitía semanalmente por radio, pues constantemente sonabas y pues en la página pues regularmente, ¿no? Aunque sea temporal, de repente cuando estoy escuchando los beats y eso. Eh, para no entrar de lleno sobre el EPE, ¿por qué crees que sea eso de...? O sea, que no eres tan conocido ya. O sea. Bueno, que soy prácticamente una persona anónima. Anónimo. Sí. Prácticamente. Es decir, eh, yo puedo subir un, un vídeo a YouTube eh, <risa> con, con mucho trabajo detrás, como el que, el que publiqué con, con, el, con el tema de bisagras. Sí, y luego a lo mejor eh, mi sobrina sube un vídeo a YouTube eh, haciendo un hula hop, <risa> y puede tener el doble de visitas de, de lo que yo he conseguido en, en un mes. Es decir, mmm, a, yo no sé, en, en México yo sé que, bueno, muchas veces me escriben comentarios de gente desde México, pero aquí en España, bueno, la gente que está muy, media, muy metida en el rollo desde hace años, pues sí que me conoce, sí que sabe quién soy, eh, pero a una escala pequeñita, ¿no? Eso significa que las nuevas generaciones ya, ya no tienen ni puñetera pues, idea. Porque si a las nuevas generaciones ya les cuesta ubicar los grupos que estaban en, en primera línea, pues los que estábamos en tercera eh, estamos completamente olvidados. Tiene que ver, por un lado, creo yo, eh, por, con el cambio generacional, obviamente, y también tiene que ver por el hecho de que, de que los países latinoamericanos, eh, sin ser yo un experto eh, de, de, de rap latinoamericano, pero... Eh, yo creo que en los últimos años se, se ha mejorado mucho el nivel. Mucho. Entonces ya no se mira tanto hacia España. No hace falta tanto mirar hacia España porque se mira hacia hacia las propias eh, fronteras porque hay gente muy válida. Claro. Sí, en los últimos años han, ha crecido en calidad. Eso sí, lo, lo comparto también desde acá. O sea, pues antes los volteábamos a ver porque era rap en nuestro idioma. De calidad, ¿no? O sea, de calidad. Ya, ya de un disco, ¿no? De discos enteros y, y aquí, pues, tal vez había un par de personas que hacían temas, eh, un EP, no sé, pero eran una, dos, tres personas, ¿no? Y ahorita sí ya puedes hablar de una escena en donde puedes estar, pues, mínimo cada dos meses algo, algo bueno, algo que te va a llamar la atención, ¿no? de Colombia, de Chile, como hablábamos hace rato, de, creo eh, que México apenas está subiendo a ese nivel. No sé por qué siempre... Bueno, yo le he sentido un poco más atrasado en ese sentido y así. Pero yo, yo creo que aquí eres conocido. O sea, yo sí conozco a muchas personas que se emocionaron cuando vieron el EP. Lo estuvieron posteando y, y, y pues hemos platicado al, al respecto. ¿no? Entonces vamos a dar un poco, de. Pues, hablar de eso, yo creo que pues la gente quiere saber eso, de lo que hay detrás de, de bisagras, o que, bueno, haciendo historia, el último que publicaste fue en el 2014, fue Nudismo, bajo el último el... disco, como señor Zambrana, sí fue, aquí lo tengo. Nudismo ah, sí, de... en estéreo, aún me quedan muchas copias ¿eh? en casa, si alguien las quiere que me las pidan. Este es tu último disco del 2014 como Señor Zambrana, pero para los que no estuvieron al tanto o, o, um, de tu historia, o sea, en realidad no es que estuvieras en paro desde el 2014, sino pues te fuiste clavando en otros proyectos, ¿no? Está Blanquita Smith, que es algo mucho más electrofunk, eh, house con funk, no sé, sí. donde cantabas. Um, a veces cantabas nada más, a veces remixeabas, este sí. cosas. Digamos que todo lo que hago a nivel musical, que no encaja dentro del señor Zambrana, pues eh, le pongo la etiqueta de Arquito Smith. <risa> ok, después tuviste Mandruca o Mandruca. Mandruca. Mandruca. Sí. Que, que es más bien un, un dúo, ¿no? Más disco, sí. disco pop, ¿sí? ¿Te podría decir? Electrofunk. Eh, punk. Electrofunk. Okay. Sí, es electrofunk, modern funk, es la vertiente de la música funk de los años 80, ese sí. funk que con sintetizadores, que tiene su lenguaje propio y, y ese es un tipo, un estilo, dentro del funk a mí es el estilo que más me gusta y, y Pachi, que es el productor también, le pasa igual, le fascina ese sonido y nos juntamos los dos a, a hacer música. Bueno, pues, o sea, eso es lo que estuviste haciendo desde 2014 hasta 2020 básicamente, ¿no? El de, el de sí, Madruca salió el año pasado. ¿Perdón? Y Hombres Bala, que, que es el, el grupo ¿Sí? con, con Willelo y Marco Fontana, que eso estuve 2015 y parte del 2016 prácticamente centrado en, en Hombres Bala. Bueno, ¿qué, ¿qué te hizo regresar después de tantos años a, a, a hacer un disco de hip hop como Bisagras? Pues como estuve los dos últimos años... Eh, a full time, dedicado a, a Mandruca, que es un proyecto que a mí musicalmente me encanta y me fascina, pero a la vez me ha, me ha estresado un poco y a mí y también a Pachi seguro, ¿eh? porque le hemos dedicado mucho tiempo, mucho cariño, hemos sido muy perfeccionistas con, con, con el trabajo y, y ya estábamos un poco, creo yo, eh, agobiados de ensayar los mismos temas y y bueno, pues un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis para, para que cada uno se oxigenara. Entonces a mí me apetecía volver a hacer algo como el señor Zambrana. Y como había estado dos años haciendo funk, funk, funk, funk, lo que me apetecía en estos momentos era hacer algo opuesto, algo un poquito más soul, más jazz, algo que recordara más al, al quizá el sonido de Crónicas de un Bohemio. Eh, justo por eso, por, por, por descansar un poquito de la onda que llevamos, en la que había trabajado los últimos años. Ok. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer LP desde que dijiste, bueno, pusiste manos a la obra, tal vez no desde que tuviste la idea de que cuentas de no, pues quiero hacer otra cosa que no sea funk, pero desde que ya pusiste, empezaste a hacer las cosas hasta que ya lo pudimos escuchar. ¿Cuánto tiempo tardó? Y, por ejemplo, los bits los hiciste específicamente para el EP o cosas es que ya tenías guardado en tu stash y nada más los juntaste. Cuéntanos un poco qué hay atrás del proceso de visar. Bueno, tardar tarde, tardé unos pocos meses en hacerlo, con excepción del tema de, de bisagras que era un tema que tenía hecho desde hacía... Eh, este tema lo hice en el 2017. Yo saqué sí. un videoclip en el, el, el 2017, de un, de un tema. Hice un video single llamado Manténme Estable, que, eh, que bueno, fue a hacer el tema y enseguida me vino la, la idea del videoclip y lo lancé. Pero antes, un mes antes de ese tema, había hecho el de bisagras Solo que no se me ocurría ninguna idea para un videoclip y ese tema lo, lo dejé un poquito apartado. Y ha sido un poco un tema maldito a nivel, de, a nivel visual. Porque es un tema que me gustaba mucho y que le quería hacer un, un videoclip, pero jamás se me ocurría una idea. Eh, se lo pasé a varios productores de, de videoclips y al final por una cosa u otra nunca terminó de, de, de tirar hacia adelante. Y bueno, con el tema del, del COVID y de estar encerrados en casa, eh, fue mi mujer la que me dijo... ¿Te has dado cuenta que últimamente hay cantidad de gente que lo que hace es sacar vídeos animados? pues hablo tú también. Y me pareció una idea y me puso en contacto con... Fue ella la que me puso en contacto con, con la gente que me hizo el, el vídeo animado de Bisagras. Y por fin le pude dar salida en formato vídeo como yo quería. Eh, así que ese tema es el más antiguo. Los demás temas, pues, eh, los fui haciendo a lo largo del 2019. Y a nivel de bits, pues... Yo es que me pongo a hacer beats y simplemente si un, si un beat me, me encaja para que haga una letra, pues, pues adelante, me pongo a ello. No, no tiene más historia que eso. No, Pero... me, no me pongo específicamente a buscar un sonido porque no, nunca sé trabajar así. Si yo, digo, si yo digo, por ejemplo, quiero hacer un beat eh, low que me evoque a tal cosa, jamás lo voy a conseguir. Jamás. Yo no, no sé trabajar así, ¿no? No, no sé trabajar eh, intentando forzar que salga un sonido. Tiene que sí. ser algo más espontáneo, la, la energía del momento, lo que surge en el momento. Sí, como en, en tu canal de YouTube, no sé si todavía están arriba, pero precisamente cuando empezaste a hacer, según bueno, según esto lo estoy recordando, eh, cuando empezaste a hacer lo de Blanquito Smith, empezaste a subir un par como de tu tutoriales <ríe> de, de cómo hacías los beats, ¿no? que utilizabas tu microcore y, y o sea más o menos a eso te refieres, no como a la espontaneidad de, a ver, ¿a qué me suena este kick? ¿Vamos a meter un bajo más, más causero? ¿Vamos a meterle un tampleo así y así, no? Sí, creo que sé, creo que, creo, eh que es el tutorial que me dices, que fue una cosa que hice con una mano, porque con la otra mano sujetaba el móvil. Sí. Y, y sí, más o menos así es el proceso de, produc de, de, de producción. Eh, me dejo fluir eh, partiendo de una idea, más o menos eh, quiero que este bit suene más electrónico quiere que este bit suene más orgánico partiendo de una idea muy básica pero sin, sin limitarme demasiado porque si no, no me va a salir muchas veces ha habido eh, MCs que han querido trabajar conmigo y, y me han dicho mira, me gustaría que me hicieras producciones de este tipo y yo pienso, uy, mal empezamos Vale, empezamos porque no, no conmigo no lo vas a conseguir. Porque si me dices quiero producir esto, este tipo, seguramente no sea capaz de hacértelas. Tú te fías de mí, tú te fías de mi sonido, te fías de mis instrumentales. Pues yo te paso las instrumentales que vaya haciendo, pero no me pidas un sonido específico porque difícilmente te lo voy a conseguir. Eh, no sé trabajar así. <risa> sí, te entiendo. Eh, bueno, en, en bisagras participan varios músicos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso con de arreglos? ¿O, o, o son como sesiones de jamming que tienes en, en tu estudio y van saliendo? Bueno, un poquito de todo. El, en, el, en el EP, digamos que el, el músico que más aparece es, es Pau, el teclista, que también es nuestro teclista de, de Mandruca. Entonces yo cuando tengo instrumental y tengo, digamos, todo el tema arreglado, eh, me gusta enriquecerlo y darle un poquito de dinamismo con, con, con instrumentación real. Entonces lo que hago, como tú dices, es un poco de jam session, eh, le paso a, al teclista en este caso eh, el tema, eh, yo me siento en el estudio... Y él empieza, empieza a grabar y le digo que me haga pues 5, eh, 6 o 7 pistas enteras con tocando. A medida que empieza, yo ya voy viendo el, el, el, la onda que va cogiendo y le voy guiando. Pues mira, esto que estás haciendo eh, me gusta, desarrollo un poco esta idea, eh, esto mejor no me lo hagas. O, o seguro en función de lo que voy oyendo, se me van surgiendo ideas nuevas y a lo mejor de 7 pistas de cinco minutos cada una que me graba, luego elijo 20 segundos. Claro. Pero, pero bueno, son 20 segundos que, que, que enriquecen mucho el, el resultado final. Y luego, en, sobre todo es en el tema de bisagras, donde hay más, más instrumentación real, porque sí. la batería es una batería real. ¿Ah, sí? Sí, la batería es batería real, eh, grabada por eh, un, un batería que se llama Marsi, eh, que lo grabamos ahí en su estudio y luego aparte tiene la trompeta del final, que, que el, el, el trompeta fue un contacto que me pasó el propio batería le comenté que quería arreglar eh, que quería arreglar el final de la, de la canción con vientos y me pasó su contacto, le pasé el tema, le gustó y me, me, hizo, me hizo unas pistas de trompetas muy chulas yo ni siquiera le, le pongo cara al trompetista porque no jamás lo he visto todo fue vía, vía internet ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, de los músicos que participan, los que sí conozco son el batería y el teclista, pero al trompetista no jamás he estado cara a cara con él. Ya cuando lo vea le agradeceré de por de las por el solo que me hizo tan bonito. Pero no, no lo ubico, no, no sé qué cara tiene. Y luego aparte están los DJ, los scratches de, de DJ Co. DJ mm. mi buen amigo asturiano con el que colaboro mucho y seguiré colaborando porque es un encanto de persona y, y además un gran músico. Sí, con quien también sacaste, de hecho, a, a un, un par de meses antes un track, ¿no? Saqué un maxi, con un maxi de dos canciones y seguiremos sacando más maxis juntos porque, porque nos gusta mucho hacer música juntos. Somos muy buenos amigos y me parece un encanto de persona, una de las, de las cosas que uno agradece de hacer música es el, el, el descubrimiento de, de algunas personas y, y, y entre ellas eh, la, de, la de DJ Co, que es, que es una persona maravillosa y ya te digo, un, le tengo mucha admiración además como, como músico. Por ejemplo, pasando ya a la parte temática del de EP, o sea, en, en, en bisagras regresas como a este mood más nostálgico, como habíamos dicho todos, Blanquito Smith, eh, Mandruca, mandruca, ¿verdad? Eh, son pues cosas más de fiesta <risa> o más sí. vacilonas, dirían, creo, en España. Este, sí. Pero acá regresas como a esa nostalgia, ¿no? También, o, pero ya vista de, desde el punto de vista, yo creo, más adulto, ¿no? Porque hablas de, de una vida bizarra, por ejemplo, que, que ya no tienes, este, o de tenerle miedo al, al olvido, ¿no? Precisamente lo que hablábamos de, de que pues te sientes como que vives en el anonimato de la, de la escena no eh, no sé también bueno también hablas de pasajes bonitos de tu pasado como como en ellas este, algo que estaba más presente yo creo en también en el crónicas o sea hablar como a mordo de, de narración tal vez y pues no sé también pasarlo bien en tu casa eh, o sea está como este este balance de nostalgia comodidad de búsqueda de la comodidad pero también por otro lado hay, o sea, dentro de toda esta suavidad o dentro de todos estos sentimientos hay como cierto cierto enojo, ¿no? Tal vez con el mundo, como, como no lengua o sea, o, o, o incluso con, con el estado del hip hop, ¿no? Como decíamos que mencionas. Si acaso por líneas o tal vez un, del contexto general, ¿no? Por lo que está pasando el hip hop en España, ¿no? Y me llama mucho la atención una, una línea que tiras en paraíso que es... Eh, bueno, aquí la tengo exacta, es este, de... Que perdiste un poco las ganas de, de rapear cuando perdiste las ganas de odiar, ¿no? Mi pregunta iba más a ¿crees que sea un, un sentimiento necesario para que exista el, el rap? O sea, como como este enojo con el, ya sea con el mundo, con que no te gusta lo que está haciendo, haciéndose famoso, con que no es el estilo de rap que pues que a ti o te gusta o que haces. Bueno, eh, obviamente cada uno tiene su motivación y sus, eh, y sus fuentes de inspiración a la hora de escribir, pero obviamente sí que es verdad que, que, el, que, el, que el odio o el, el no soporto esto, eh, odio cuando me pasa esto, obviamente eh, es una fuente de inspiración, sobre todo cuando eres muy joven. Eh, ah. Yo mismo a veces que me viene eh, en Facebook lo de recuerdo de Facebook, mira lo que pusiste hace siete años. Entro y miro lo que escribía y obviamente había mucha, mucha más bilis de la que, que podría soltar ahora porque, porque veía las cosas desde posiciones un poquito más, eh, no más extremas, pero sí desde un punto más visceral que ahora Y cuando yo tenía una visión más visceral de las cosas, pues era mucho más fácil escribir porque, porque es mucho más fácil ver, ver demonios. Eh, ahora me cuesta más. Y, y cuando te cuesta más, eh, cuando te cuesta más expresar eh, sentimientos, eh, ¿qué, ¿qué te digo yo? O sea, no, no de odio, porque tampoco es de odio, sino crítica, cuando te cuesta más criticar algo. Eh, te cuesta más escribir sobre, sobre muchas cosas, porque claro, eh, parte de las letras de, de mis discos eh, son críticas hacia ciertos temas, hacia ciertos aspectos. Eh, yo ahora hay canciones que escucho de mis discos donde había crítica y, y me suenan muy antiguas. Lo escucho y digo, madre mía, esto caducó hace ya ocho años. No me veo reflejado ahí, ya no me veo reflejado. Eh, entonces, claro, mmm, cuando pierdes eso, mmm, pierdas capacidad para escribir sobre ciertos motivos. Pero bueno, eh, siempre hay cosas que te inspiran y siempre hay... Y siempre además puede resurgir ese adolescente que hay en ti y, y mañana me levanto lleno de odio y te escribo una canción. Cuando me escribo, cuando me levanto lleno de buen rollo me cuesta mucho más escribir una canción. Eso sí que es verdad. Sí, sí, por desgracia, Pero, pues, la, la negatividad eh, es algo que siempre me ha inspirado más que la positividad. Sobre todo la positividad, eh, la positividad, eh, ¿cómo, ¿cómo te lo diría? Este tipo de positividad de... Eh, Tranquilo, el mundo no conspira contra ti, porque tú puedes... Es, es tipo de, de, de, de MC que parece Paulo Coelho. <risa> o sea, no aguanto eso, no puedo eso. Ese tipo de positividad me, me, me, me vuelve me, me vuelve a sacar el hater que hay dentro de mí. Eh, entonces, lo, lo, lo negativo, por desgracia, siempre tira más a la hora de escribir que lo positivo, en resumen. Claro, sí, sí, sí. Lo, lo, lo he escuchado, creo que también hasta lo he oído par de, de veces, pero a mí me daba la impresión de que contigo era como, como al revés, ¿no? Como que encuentras esos momentos, como digo, o bonitos o... o o encontrabas siempre la forma positiva en ciertos temas cuando no los hacías de raps, ¿no? Porque con todo y como a que tu estilo de raps, por ejemplo, cuando, cuando te pones en modo rapper, creo que sí tiras líneas duras, ¿no? O sea, como son muy críticas y, y pegan exactamente en el, en el punto, por lo menos de lo que está sucediendo en la escena, ¿no? O sea, no nombras, pero sí podrías entender a qué te refieres, ¿no? Pero, y al contrario, ¿no? Cuando te digo, son temas más como la de... Este, ¿cómo se llama? La de crónica, de transportándome hacia un flashback. No sé, me, digo, tiene sus, tiene sus matices, obviamente, pero pues en general se me hace, ¿no? O la de, ponlo en mi radio, yo recuerdo, este, no sé, no es difícil soñar. Bueno, estoy, ahorita me estoy yendo con los viejitos, ¿no? Pero creo que el nudismo también tiene eh, momentos más íntimos, ¿no? Y entonces mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Como porque estaba ese contraste de cuando eres rapper cuando, cuando hablas de todos estos momentos, en general, pues sí, yo los describiría como algo más íntimo, ¿no? Como que tienes varios temas precisos. Sí, sí, a ver, de... eh, siempre, eso sí que también me ha, me, ha, me ha resultado fácil escribir siempre de temas relacionados con, con, con lo sensual, con... con aspectos amorosos, eh, aspectos eh, más eh, íntimos, sí. como dices como el pueblo en mi radio. Sí, eso sí que me ha, Eso sí que se puede asociar con un tipo de letra positiva que, que siempre me ha resultado relativamente fácil o cómodo escribir sobre ello. Claro, yo cuando, cuando hablaba antes de, del rapero Paulo Coelho me refería a, esta, a este rap no, positivo, no, no, para, de, para, este rap positivo a... del libro de autoayuda. Sí, sí, sí. No, sí entiendo eso. Esta sí. Parte, esta parte, siento que tú le dabas esa parte emotiva, ¿no? Por eso te preguntaba lo de, lo de si, si creías que era una, un sentimiento necesario para escribir rap, porque también pues tú mismo lo mencionas en un par de veces, en bisagras y en hueco, en, lo, en los tracks de este P, que pues, no te hallabas, ¿no? No, te, no, es, no te... es cierto. Cada vez cada vez me, me costaba más escribirme letras de rap por, justo por lo que tú comentabas, por esa letra, de ese, esa frase de paraíso, porque para escribir rap yo necesitaba tener normalmente un, un sentimiento de, de negatividad que cada vez me cuesta más tener, porque cada vez me cuesta más odiar, porque porque yo siempre lo he dicho, yo, bueno, de hecho lo digo en una letra con, de DJ Co, yo dejé de ser adolescente a partir de los 33 años, eh, con lo cual, a partir de esa edad. Eh, ¿De los 23? Sí, sí, a partir de esa edad dejé de simplificar eh, las cosas, empecé a ser me menos visceral, a ser más reflexivo, y desde entonces me cuesta mucho más eh, escribir. Eh, no hacer bits, porque para hacer bits hace no necesito el... tanto. ¿Perdón? Perdón, eh, no, no. No digo no, que no. hacer bits no, porque para hacer bits no necesito un estado de ánimo en particular. Eh, normalmente mi estado de ánimo, normalmente es un estado positivo tranquilo, con lo cual eh, bueno, para hacer beats me, me viene estupendamente y, y creo que se refleja ¿no? en los beats que, que llego a hacer tanto de Zambrana como de como de Blanquito Smith, no son beats que no son beats que sean oscuros, no son beats que sean que sean agrios suelen tener siempre luz, ¿no? luminosidad porque sí, sí. normalmente, normalmente mi, mi estado de ánimo es ese en cambio, para existir suelo necesitar otro estado de ánimo, que es el que estoy intentando todavía a día de hoy eh, eh, hacerle el, el, el, el regate para, para, para dejarlo atrás y, y, y aprender a escribir con, con otros estados de ánimos diferentes. Lo voy consiguiendo, ¿eh? pero me cuesta. Muy bien. ¿Cuántos años tenías eh, cuando hiciste el crónicas entonces? Cuando, cuando salió tenía 24, lo cual significa que cuando lo hice, pues tendría 22 y 23. Sí, ok. Pensé que estaba, estabas más... Eh, más chico. Eh, un bebé. Sí. Sí. A ver, es sí. Por eso te digo que yo el Crónicas de Bohemio es un disco al que le tengo muchísimo cariño. Pero sí que es cierto que hay canciones que las escucho y pienso, uy, esta letra no me representa en absoluto. O sea, tú, tú, tú eres de la generación de... En cuestión de, de edad, ¿no? De, de cuando se publicaron tus, tus trabajos. O sea, ¿podrías sí. ser de la generación de, de muchos muchachos y de ellos? ¿O ellos son todavía más sí, grandes? Un poquito más joven. Un poquito más joven que ellos. Sí. No mucho más, eh pero sí que un poquito más joven. Como, como Satu, como... Satu, no sé de qué edad como es. falsa alarma. ¿Quién? Falsa alarma, bueno. El... Mira, sí, el tito y... más o menos. Eh, el Santo creo que es unos meses más, más joven que yo y el Tito creo que es unos meses mayor que yo. Así que sí, andamos por esa edad, sí. Ok. Digo, nada más ya era para yo hacerme una imagen mental, porque sí, de, más bien tendemos a, a, a, a ubicar al, al pues tanto en el tiempo en el que escuchamos la música como cuando se publicó ¿no? y el crónicas bueno es que el crónicas sí que es que fue dos mil o cuatro no cuatro cuatro no bueno sí yo lo yo lo sentí un poco más para acá como seis siete pero sí ya tiene pero fue, de lo, digamos, de la última parte de toda, bueno, por lo menos de lo que llegó acá en México, de, de la última parte de toda la oleada, ¿no? De, de españoles, o sea, como que se quedó en la intermedia de, de cuando ya venían otras generaciones de, de España, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo que yo escuché, creo que por. No recuerdo si todavía bajaba cosas en Soulseek, ¿no? ¿Lo, ¿lo conoces alguna vez? ¿Lo sí, claro, claro, sí, sí. No, no, creo que de ahí lo bajé. No me acuerdo si en un compilado de la Hip Hop Nation o el, o el single tal cual de, de, de Soy Ibérico. Sí, yo, yo sé que hay mucha gente que, que conoció el disco o fue, a, fue a, a, a escuchar el disco a partir del compilado de la Hip Hop Nation. Eso sí que lo sé. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí, sí porque decirlo. además, además salió en dos compilados de la Hip Hop Nation. En uno salió eh, Soy Ibérico, y en otro salía Transportando Hacia un flashback. Que son dos sí. canciones muy diferentes, pero que representan muy bien lo, lo, el contenido del disco. Que había muchas sí, canciones bien. en la onda de su ibérico y otras muchas canciones en la onda de Transportando hace un flashback. Eran, eran, cogieron dos, dos buenas canciones. Uh, bueno, continuando un poco con bisagras. Eh, también tenemos, por ejemplo, tus tracks personales. O sea, el. Ellas, un poco, nos podrías contar la, las histor la historia detrás para de, de, de qué habla. Bueno, ellas, eh, ellas es un tema que habla de las mujeres de mi vida, pues que son mi, mi madre y mi mujer. Eh, el primer rap habla de mi madre, que, que es una persona a la que admiro muchísimo por la capacidad que ha tenido de, de, de tirar hacia adelante con, con todas, las, todas las piedras en el camino posibles. Ella nació en, en los años de la posguerra española, después de la guerra civil, que fueron años de mucha pobreza. Además, ella proviene de una familia muy, muy, muy, muy pobre. No pudo ir al colegio más que unas semanas prácticamente, porque tenía que trabajar, tenía que, que, que llevar comida a casa. Y, y bueno, tanto ella como mi padre, obviamente también es una persona a la que admiro mucho pues supieron sacar hacia adelante una familia numerosa, somos cuatro hermanos. Eh, mi padre estuvo varios años trabajando en, en, en países de, de Europa, en Francia, en Holanda, para, para llevar dinero a casa y mi madre también trabajaba por su cuenta, eh, haciéndose cargo de, de, de todos, los, todos los pequeños, de todos los hijos. Y, y además, desde que tengo recuerdo, siempre ha estado... Mmm, pegada a su máquina de coser. Yo me levantaba por la mañana para ir al colegio y estaba en la máquina de coser. Me acostaba y seguía en la máquina de coser. Una persona súper trabajadora eh, que, que, ya te digo, una fortaleza de hierro. Y, y el segundo rap, eh, bueno, el primer rap habla de eso, de, de, de, de, digamos, sí, sí, sí. de la historia de mi madre, básicamente, desde su niñez hasta que, que me tuvo a mí, que fui el último de los hermanos que, que nació. el menor el menor y además con mucha diferencia ¿eh? de, del, del tercero. Me llevo 10 años con el tercero. Eh, digamos que yo fui un, un, una cosa no prevista. Y, y luego, pues, eh, mi mujer también para mí es un, un ejemplo de, de fortaleza porque, eh, bueno, hablo de cómo nos conocimos y luego hablo, pues, de un episodio que que, bueno, fue traumático en su vida y, y en la mía, pero más en la suya, obviamente, que es que, bueno, con, con 35 años tuvo un ictus, tuvo un, un accidente cardiovascular, un infarto cerebral, porque, bueno, más a, a raíz del ictus le diagnosticaron una enfermedad autoinmune que ya tiene, que se medica, de la que afortunadamente eh, se ha recuperado sin secuelas de, de, de lo que le pasó pero cuando estaba ingresada y, y, y después de que estuviera ingresada, eh, el enfermo parecía yo, ella no. Ella, ella era pura positividad, era eh, fuerza, empuje, alegría, puro optimismo. Y, y, y te digo, el enfermo era, era yo, el que estaba todo el rato preocupado. Y, y para mí lo que tiene mi, mi mujer son superpoderes. Eh, esa fuerza y ese optimismo en una situación como la suya para mí son superpoderes y por eso por eso lo tenía que dedicar eh, ese párrafo sí me parece uno de los temas como más más poderosos y, y yo creo que se toma como decir sí, con, con, con como dices con te notas esa cercanía no digo gracias por compartir las la, las historias pero es de lo que está hablando, ¿no? Que es lo que a mí me gusta al escuchar tu rap, le encuentro... le encuentro historias, ¿no? Le, le encuentras... Hombre, para mí fue sin duda el tema más fácil de escribir, porque fue el, el que salió puramente del corazón todo. Claro. Únicamente eh, eh, la duda que tuve ante esa letra es... era el decir... Mmm, esta letra, estas frases, están a la altura de mi madre o están a la altura de mi mujer. Era lo, lo único que me, que me un poco me, me cohibía, ¿no? Pero la, la letra salía con mucha facilidad porque salía del corazón. aparezco claro. Pablo Coelho yo, ¿eh? Con... <risa> ah, no, no, no, no, para nada. O sea, eh, digo, la, la, para la, la persona que está escuchando la entrevista, para darse la oportunidad de, de saber quién es Zambrano, vayan a escuchar o que no lo hayan... no sepan que haya sacado bisagras, pues pues vayan a escucharlo, a escucharlo para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Y por qué estamos hablando precisamente de esto. Exacto. Por favor, escúchame. sean mi oyente número 551 en Spotify, <risa> por favor. Ah, eso es, es como, como, yo creo que no, es, no importa tanto, ¿no? O sea, como tal vez es una fijación o no sé. Digo, supongo que obviamente como artista, como creador, yo creo que sí quieres llegar al mayor número de gente, pero... Pues también un poco en esta era de, de ya de las plataformas, o sea, ya, ya ni siquiera del Internet en general, ¿no? Porque antes, como hablábamos con Soulsic y eso, o sea, tú no sabías como quién te estaba escuchando, ¿no? Y en realidad pues te estaban descargando cuánta gente, ¿no? Pero por, por, eso, por ejemplo, eso era quizá más, más, más auténtico en ese sentido, porque tal. hoy en día todo se cuantifica. Y, y hay una especie de, de, de clasismo musical basado en, en los números y en las cifras que, que, que te aporta Spotify, que te aporta YouTube. Y, y es así, a la hora de que los mismos señores de Spotify quieran poner una canción tuya en una playlist editorial de ellos. Vamos a ver cuántos seguidores tiene esta persona. No nos interesa. Venga, a otro. Eh... Antes no, antes escuchabas a un artista, me gusta, no me gusta, es bueno o no es bueno, y ya está, porque tampoco sabías eh, los seguidores que tenía, ni los discos que vendía, únicamente te podías hacer una idea de, de todo lo que de todo lo que generaba yendo a un concierto de esa persona y viendo la cantidad de gente que podía ir a un concierto. ¿no? Era, era, era el baremo. Eh, hoy en día el baremo, incluso las generaciones más jóvenes no necesitan ni dar concierto. Porque con todo lo que con todo lo que monetizan en YouTube, en Spotify, no, no es necesario. Incluso para gente, hay gente joven que yo sé, eh, yo tengo sobrinos y yo trabajo con, con, con chicos jóvenes y tal, que, que ir a un concierto y prestar una hora, atención, en algo fijo, es un suplicio. Eh, es una generación que vive de lo inmediato de la inmediatez, sí. el TikTok, los 15 segundos de, de contenido de, sí. de, de contenido espectacular, las historias de Instagram. Eh, entonces, por eso ahora mismo tiene tanto éxito el video single, por ejemplo. Eh, sí, porque escuchar un disco, o sea, eso es mínimo media hora, ¿no? Y, claro, claro. Eh, una, una canción de 30 minutos... Que tiene un coro pegajoso o un beat pegajoso que está va con los sonidos que están de moda, o bueno, igual y no, pero es, es un beat pegajoso. O sea, no es, no te tienes que sentar a escuchar y a tal vez a, a adentrarte un poco, querer entender la, la, la, la, el, el, lo que quiere decir, ¿no? El, en este caso, el rap, o sea, porque el rap, por lo menos el que a mí me gusta es el como que es que claro. Dag, más, ¿no? O sea, como que tiene mucho más contenido y quieres entender un poco la, tal vez el autor, ¿no? y hacerte una imagen de dónde vive o de las imágenes que está plasmando. Y, y sí, como dices, para la, la, la gente, bueno, para las nuevas generaciones es un poco posible hacer eso con pelis, con discos, con conciertos. No lo había pensado, ojo, pero... Ojo, que no, no lo digo como una crítica. ¿eh? No, no. no, no son críticas, críticas. Yo entiendo que, que cada, cada generación ha crecido bajo unas determinadas circunstancias y ellos, eh, con, con toda la explosión de la tecnología, eh, están acostumbrados a recibir mucho estímulo, mucho, mucho estímulo, y si no reciben ese estímulo, eh, la mente se adormece, se apaga. Sí. Entonces, eh, triunfa lo que triunfa porque, porque genera ese estímulo que ellos necesitan. Eh, yo si tuviera 18 años ahora, pues necesitaría ese estímulo también, seguro. Y, y si escuchara una canción mía, de ese tal señor Zambrana de 40 años diría, quién es este viejo? Yo quiero escuchar Trap con Autotune, seguramente. Porque cada, cada generación pertenece a... a su, tiene sus propias pautas, su propio lenguaje y su propia forma. Es normal, yo lo veo normal. Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo va la línea de... de... que creo que es en Paraíso o en Hueco de... No me acuerdo de la primera parte, la segunda parte es para los chavales es una momia, ¿no? <risa> sí. A los mayores soy historia, para los chavales es una momia. Los, historia para los... Sí, no, eh, un poco eso, a ver... Eh, pero no lo no es. Ejemplo, no. No. Bueno, es como la percepción, yo creo que quieres tener, pero pues no sé, ¿no? A lo que iba con esto de los plays es como... Tú, yo creo que hay mucha gente que todavía lo escucha, o sea, en esos plays no se cuenta, por ejemplo, la gente que todavía está acostumbrada a bajar de los blogs, la gente que... Que incluso tienen los discos, ¿no? Ya sean los quemados o originales, este, um, a lo que iba es como, como cuando existían estas descargas, era. Pues no tenías un conteo real de quién te estaba escuchando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, así muchos de los españoles se dieron cuenta que, que, que eran, pues, eran famosos, vamos a decirlo, tal, o sea, tal cual, o sea, cuando, cuando llegaron aquí, ¿no? Porque llegaban y contaban, o sea, los primeros que venían y llenaban salones de, de, de 1.500, 2.000 personas, y es que decían, es que allá hacemos, hacemos nuestros conciertos y metemos a 200 personas, ¿no? O sea, fue como parte de un... Pues no tenían... No estaban conscientes de, de, de, del alcance que tenían acá, precisamente porque no había conteos, ¿no? O, o también, bueno, una historia más, más local, es por ejemplo, no sé si tú conozcas a los Mexaquins, a sinful Claro, clásicos. Claro, pues. Sí, o sea, y ellos no lo sabían, ¿no? Cuando... cuando cuando se dieron cuenta por el Internet que podían salir es que como, pues allá, pues no sé, o sea, pues nosotros hacíamos nuestros discos y era por, como por diversión, lo intentábamos hacer y pues como no, no logramos ese alcance, pues allá, en esa época era como mediático, no tanto por el Internet, pues nos dedicamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero como tú lo dices, son clásicos en España, son clásicos en, en México. Sí, y bueno, en América, te diré ¿no? algo de Nexa Games. Eh, yo recuerdo cuando era adolescente o muy joven, iba a Jambori, que es un, un local de Barcelona que, que los fines de semana ponían música hip hop. Yo estaba allí siempre, los sábados y los domingos. Y recuerdo que siempre, hacia el final de la sesión, normalmente siempre ponían la canción de Soy el Vengador y voy a hacer un desmadre. Cada vez que ponían esa canción, es que el Jambori se venía abajo. Y yo era de los primeros que, en cuanto escuchaba el sampleo de, del tema, que ya sabía que iba a entrar a ese tema, ya empezaba oh, Me volvía loco. O sea, que me, me sorprende <risa> que ellos no tuvieran la, la conciencia de que, de, que, de que habían creado un hit eh, por, sí, sí, sí. internacional, realmente. <risa> Exacto, internacional. no o sea, eh, Ellos se cerraron, yo creo que, al, pues, incluso nada más allá a Los Ángeles y no sé si haya logrado incluso salir. Porque es un estilo también muy... Muy particular, ¿no? O sea, no, no es algo que yo supongo, bueno, es a lo que ellos creían, ¿no? Estuviera sonando en otra, en Atlanta, en, en Nueva York, o sea, es como, supongo, ha de ser algo legendario ahí y, y no se lo imaginaba, ¿no? Y como dices, es, es, es, es. Bueno, por ejemplo, ni siquiera yo me imaginaba que pudiera ser un hit en España, ¿no? Hasta <risas> ahora que lo cuentas. Y sí, el, la plaga sí, sí. es. Sí. Es, sí. es ya, un hipo por... de luz, Para... porque se me ve bien. <risas> Que, Oye. Como ya va, perdona, ¿eh? pero es que ya va anocheciendo y noto que se ve un poquito más oscuro. Mm, ok, no, no te preocupes, se ve bien. Sí, perfecto. Tengo una, una pregunta que sí si no me gustaría irme sin, sin terminar acerca del Viagras. Eh, ya, ya es muy específica, pero quiero hacerla. Que en Paraíso mencionas que ya escribiste tu mejor estrofa y no lo, no, nadie le hizo caso, ¿no? O sea. No sé, a mí me gustaría pensar que no es una figura vacía, que, que en realidad estabas teniendo un recuerdo cuando, cuando la escribiste. Y más ahora que dices que eres como muy, muy, muy obsesivo en ese sentido, o sea, de estarlo revisando y ver si, si queda tanto escrita como en la grabación. O sea, ¿qué recuerdo te trajo? O sea, ¿cuál es esa línea a la que, a la que, te, a la que te refieres? Bueno, me refiero eh, en líneas generales a esto, Siempre, siempre he dicho y sigo manteniendo que es mi mejor disco para mí definitivo para bueno, mí ¿eh? pero eh, es verdad que yo tuve una, una decepción muy grande cuando salió el disco porque yo pensaba que iba no te voy a decir el disco que me iba a catapultar porque tampoco, tampoco tenía esa, esos delirios de grandeza pero sí que era un disco pensaba que era un disco que me podía hacerme asentar un poquito en la escena. Uh -huh. y, y no, fue al contrario, fue el disco que definitivamente me hizo apartarme del todo de, de, de la escena y a mí pues me, me reconozco que me, me chocó, me sorprendió, incluso me dolió un poquito porque yo sigo pensando a día de hoy, es el disco para mí, ¿eh? con las mejores producciones, con las, con las mejores líricas, con los mejores flows y... Y bueno, para mí las mejores, los mejores temas y mejores estrofas están en, en este disco. Y en concreto, si te digo un tema que me encanta del nudismo en estéreo, es el Dar al Rewind, que, que, es una canción que es otra canción que está escrita desde, desde el corazón, que, que la producción me, me gusta mucho, que combina mucho, digamos, el, el sonido blanquito, Smith, funk, con, con luego lo que yo puedo aportar como señor Zambrana. Y, y me, bueno, me sorprendió mucho ver que, que era un disco que no tenía el feedback que yo, que yo me esperaba. Entonces, a partir de ahí, una vez paso eso, una vez, una vez yo saco un disco que yo creo que es redondo y que, que mucha gente no lo toma como tal, ya me da absolutamente igual y ya no me preocupo tanto cuando saco un trabajo a la hora de... de, de, de, de de cómo yo lo vea. De, que lo vea, de que lo vea un disco de 10, un disco de 7, un disco de 8, mmm, me da igual porque, porque luego el público mmm, tiene una visión a veces diferente a la tuya. Claro, pero eso no quiere decir que tenga... Bueno, es algo que siempre me he preguntado, el de por qué sigo haciendo como esta labor de, de, de periodismo, cuando incluso yo, yo personalmente ya me gusta más y estoy más involucrado como en la parte de... De la creación, o sea, como tratando de hacer cosas, o sea, como empezó por un gusto y ahorita así como que ya me lo tomo un poco más en serio. Pero, pero yo creo que hay discos que necesitan precisamente esa valoración, ¿no? Tal vez se tiene que explicar, se les tiene que explicar a la gente o, o, o darle su lugar, ¿no? O sea, el papel de los medios. Es que en España yo creo que es muy diferente porque allá siempre han tenido los medios. O sea, ahí siguen habiendo programas como El Río Madero, como La Cuarta Paz. Parte incluso para Latinoamérica. Pero eso no quiere decir, o sea, que siempre hayan. O, o sea, bueno, sí, no sé, siempre han. Sí le han dado su lugar a las cosas, pero creo que no hay una, una escuela como los, los, los, los americanos lo hacen, o sea, como con The Souls, con Doble Excel, o sea, en donde se va creando esa discusión para que la gente escuche los discos. Y nudismo, yo creo que yo también concuerdo contigo. Yo creo que lo ves tú más desde tu historia personal, como dices, en que lograste el sonido que querías, más ahora que nos explicas cuáles eran las, las condiciones en las que hiciste el Crónicas. Eh, te ve que es como algo que te, te, te gusta mucho. Y, y para mí también es, se incluye como dentro de discos que deben ser referentes, ¿no? Cánones realmente dentro del hip hop en español, así como puede ser un, un vicios y virtudes, como un, un, tal vez un, un tipo cualquiera, ¿no? Un caleidoscopio de, o sea, varios, varios discos, ¿no? Y nudismo yo creo que está a ese nivel, ¿no? No importando, o sea, no importan, como dices, los views o si eres como de los más famosos, ¿no? ya eres parte de este stardom de, de hip hop que, que se sale incluso de la misma escena, ¿no? Sino, sino está ahí, o sea, eh, es una historia, es una historia del hip hop en tu país, yo, o sea, que trasciende en lo personal, ¿no? O sea, que, que, que nos habla de estilo, que nos ha, habla también, yo creo, de perseverancia, porque incluso, o sea, aunque sí noto un poco de esa, esa decepción, en más en, en, en, en, en nudismo tal vez, o en mantenerme estable, ¿no? Este, pero, pero ahí está, ¿no? Como esa perseverancia de hacer lo que. Lo que a ti te parece, o sea, no, no, no quisiste salir y acoplarte para, para ser famoso, ¿no? Para, para gustarle a las nuevas generaciones, sino, sino se ve que es música que te nace a ser, no sé. Y, y no creo que se salga del hip hop, ¿no? O sea, creo que es más bien, lo abriste. ¿no? Más ahora si ves la historia de, pues, de toda la generación a la que perteneciste o salió tu... O, o en, la que sali, en la que saliste, o sea, con crónicas donde todos estaban publicando sus cps o sea, pues no sé, es, es, es interesante verlo y, y creo que no deberías, no sé, desanimarte como lo dices, ¿no? O sea, sentirte, eh. No, no, a ver, me, me, me, llevó, me llevó un tiempo eh, pensar el por qué eh, no había tenido eh, la, la repercusión este... que yo quería que podía tener. Y la conclusión, la conclusión final a la que llegué, que es algo que, que intento tener presente siempre, es que una cosa es lo que tú valores o cómo tú valores un disco, porque yo pueda decir, es que los beats, eh, los beats técnicamente, técnicamente están muy por encima de los otros dos discos, es que eh, los raps tienen mejores skills que los otros dos discos es que yo puedo aportar muchos detalles técnicos, pero luego hay muchas otras cosas que transmite una canción que no se pueden valorar, que no son mesurables, que hacen que simplemente te lleguen o no te lleguen, que no están dentro de, de, de esos parámetros. Y ahí yo no, puedo, yo no puedo mandar sobre eso. O sea, que una canción como Transportándome Hacia un Flashback pueda ser una canción que la haga evocar... A, a mucha gente eh, que le haga remover sentimientos, eso no, no, no está dentro de la técnica a la hora de, de escribir, Exacto. ni a la hora de crear, ni a la producción. O sea, eh, a la hora de, de valorar un trabajo, hay cosas que no son mesurables, que no son cuantificables, que no están dentro de, de, de lo técnico. Y eso es lo que hay que tener presente cuando sacas un trabajo, que nunca vas a saber cómo lo va a coger la gente porque... Eh, esa parte personal de que una letra te llega o no te llega, eso no, no lo puedes saber hasta que sacas el trabajo. Exacto. Y, y aparte lo hace un poco más, por ejemplo, muy, yo creo que también en general es poca la gente que escucha House o Chill out. O sea, como que siento que todavía hay un cierto prejuicio, por lo menos aquí en México. No sé si sea el caso allá. Tienen otra cultura musical, creo. O sea... Um, pero como que, como que ese tipo de sonidos están, ¿cómo se dice? Como poco valorados. O sea, como que lo ven como, aquí le dicen música departamental, ¿no? ¿Música, ¿Música departamental? Eh, departamental. O sea, de, de tienda departamental, perdón. Ah, vale. O sea, okay. como el house, el chill out. Y es como, no, o sea, bueno, yo encuentro muchas similitudes, ¿no? En cuestión como la repetición del beat y, o sea, no sé. Ya ¿Son, son primos como, hermanos. El, el hip hop y el house son primos hermanos. Sí, sí, sí, definitivo. Y, pero pues un poco también, por ejemplo, creo que aquí en general es ese prejuicio con la música. Entonces hacer un hip hop influenciado completamente por esos sonidos lo hace un poco más difícil, ¿no? Pero eso no quiere decir... Precisamente es parte de lo que lo hace bueno, ¿no? <ríe> bueno, eso es lo que me emociona a mí. Sí, bueno, a ver, eh, obviamente es el disco más... Más electrónico de todos los que de todos los que tengo. Eh, también influyó mucho que en los años en los que yo estuve haciendo ese disco, mmm, básicamente consumía mu mucha música electrónica. Eh, y mucho house también, como tú dices, eh, mucho electrofunk también. Entonces, obviamente, eso, eso se ve, se ve claramente reflejado ahí. Eh, a veces uno también eh, tiene el error de creer que la evolución musical tuya, personal, va a ser la misma que la de tus oyentes. Y no, para nada. Eh, <risa> tus oyentes, cada uno es, es un propio mundo. Habrá algunos que están deseando que saques algo muy diferente a lo que ya has sacado, otros que quieren que siempre saques el mismo disco, que sí. saques el sí. Crónicas de un bohemio 2, el Crónicas de un bohemio 3, y, y siempre hagas lo mismo. Y bueno, pues al final, como no puedes contentar a todo el mundo, y teniendo en cuenta que yo tengo 550 oyentes mensuales en Spotify, lo mejor que puedo hacer es hacer caso a, a esto, por muy cabrón que sea, y, y hacer lo que, lo que esto me diga. Y ya está. Muy bien, muy bien. Pues esperemos que ahora si no pare, ya no te... Bueno, por lo menos bajo el nombre de señor Zambrana. Me gustaría terminar nada más... Esto no es tanto una pregunta, sino un de fan. <risa> que deberías hacer un las tres eh, no como playlist de YouTube, sino sacarlo formal con su portadita y que se, se pueda escuchar. Eh, eh, te decía algo, Oscar. Eh, lo estoy haciendo. Solo que, solo que lo, estoy haciendo, ah. lo estoy haciendo con un formato diferente, con formato vídeo. En, ah, ¿En YouTube? Exacto. He ido sacando algunas instrumentales a las que les he hecho un vídeo. Y sí, sí. la idea es... Periódicamente ir haciendo eso, ir lanzando instrumentales acompañadas de un vídeo y con un enlace de descarga. Y eso sería las solteronas 3. Y el día que tenga el, el, las suficientes instrumentales, pues ya las subiré todas a Spotify. Ya, mientras tanto, Muy bien. Mientras tanto, ahí están para que se las quiera descargar con su enlace de, de descarga. Sí, ahí están. Búsquenlas en su canal de YouTube. Visítenlo. Tiene varias cosas, como los tutoriales que dijimos. Bueno, no son tutoriales como tal. Eran, se ven que están más en modo diversión, ¿no? De, para ver en realidad cómo haces un B2. Hay, hay muchas cosas. De las solteranas, tres van, en YouTube van como cuatro. Bueno, yo me quedé en cuatro. Sí, van cuatro, van cuatro. Entonces, este, pues escúchenlo. Van y cuatro. He querido dar una pequeña pausa, porque como he sacado el Guisagras, he sacado el claro. Maxi DJ Co, pues he querido dar una pequeña pausa, pero la idea es seguir sacando más instrumentales con acompañada de vídeo. Muy bien. Pues qué bueno tenerte de vuelta activo en bajo este... este nombre, eh, o sea, como tu AKJ Rapper. Este, yo creo que a muchos nos, nos gustó, ahí Hermes de seguro nos, nos está viendo, entonces... este le, le, le gusta mucho. Él es fan de Crónicas. Este... Eh, bueno, hay mucha gente aquí que, que sí lo... le, le, le emocionó ver el Bisagras, ¿no? Entonces, qué bueno tenerte de, de vuelta con, como señor Zambrana. Esperemos que... Entonces, como nos cuentas, escuchemos más cosas pronto con DJ Co, con con Zambrana, con Las Solteronas. Pues sigamos viéndote por ahí. Estén al tanto también de... Blanquita Smith, de Mandruca, de Hombre Bala. Exacto, a todos. Más bien. Ajá. Y pues nada, algo más que... Creo que, bueno, yo cubrí las cosas que quería, como me creaban un poco de, de intriga del, del EP y también hablar un poco de la parte técnica, de cómo es tu proceso de creación y eso. Algo que quieras agregar, que sientas que, que la gente debe saber del EP. No, simplemente darte las gracias, Asgard, por, por este rato. Eh, he estado muy a gusto y, y yo te agradezco te agradezco esta oportunidad para dar un poquito más de visibilidad a mi trabajo, que, que ya te digo, aunque yo sé que tú, que tú has seguido toda mi trayectoria, pero a mí me siguen sorprendiendo todas estas cosas. A mí que alguien me diga te quiero hacer una entrevista o que Frank te me diga, te voy a poner en la cuarta parte, ahí me sigue sorprendiendo, sigo pensando, ¿a mí? ¿yo? ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Porque es como pienso, con la cantidad de gente que puedes poner, que pueda hacer promoción a tu web, a tu programa de radio, me estás poniendo a mí, que no, yo no te voy a dar promoción por, por, por, por, la, por la cantidad de público que me sigue. Entonces, que haya gente que todavía valore el hacer una entrevista a alguien o, en, o poner una canción de alguien básicamente porque le gusta su trabajo como primordial y ya lo secundario es eh, la cantidad de, de gente que siga a esa persona, yo lo valoro lo valoro muchísimo, de verdad, mucho. Pues es que así debería ser y yo creo que eso es lo que ha mantenido un poco también sincero tu trabajo. ¿no? Eh, o sea, completamente. Entonces, pues digo, ojalá eso no quiere decir que te desee el éxito, o sea, que, que llegue obviamente a mucha más gente, es lo que queremos. Por eso estamos haciendo esta, esta entrevista para que, pues, lo escuche toda la gente que, que regularmente lee o ahora, pues, estamos haciendo estas entrevistas eh, en video que ve tracción. Entonces, pues, Zambrana, señor Zambrana, <ríe> un saludo hasta Barcelona, muchas gracias por el tiempo y, pues, espero nos veamos pronto en la esta plática histórica del hip hop en tu en tu ciudad y pues toda tu historia como estos datitos que nos fuiste contando de cómo hiciste el crónicas, no sé, hacer como un repaso ¿Va? Muchas gracias